saludos cordiales a todos los Prislines de todo el mundo os está hablando luis en directo eh, desde madrid como siempre eh, muchas gracias a todos los que veis este vídeo luego y muchas gracias a los que os conectéis ahora en directo vale os recuerdo que PRIXLINE siempre siempre emite en directo nos damos aquí nuestra opinión y la de nuestros invitados en esta ocasión contamos con tamara que ya hemos hecho algún vídeo con ella y hoy nos va a explicar eh, aparte de que ella ya lleva 3-4 años eh, eh, viviendo en españa como estudiante ella es georgiana eh, nos va a explicar también cómo comer barato en españa cómo conseguir ropa barata en españa vivienda barata transporte barato todo barato y económico pero antes de empezar la entrevista quiero darle las gracias nuevamente a los administradores del grupo de PRIXLINE en whatsapp y sobre todo ahora en telegram que lo vamos a hacer en telegram para que todo el mundo pueda participar quiero darle las gracias a ilvin a david que estuvieron en el vídeo de ayer vi que eran unas personas excepcionales y también quiero darle las gracias al resto de los administradores que aunque no los conozco personalmente me he dado cuenta que tienen una, una gran tarea y una gran labor vale que no solo en los vídeos porque está todo el rato administrando los grupos de telegram es un trabajo o sea que os lo agradezco mucho, ¿vale? A todos. Y por supuesto a Andreina, que, que es también una gran colaboradora. Eh, bueno, pues vamos a hacer el tema de hoy. Ya os digo, Tamara lleva tres años... Cuatro bien, años. Cuatro años. ¿no? Exacto, cuatro, sí, años. Exacto cuatro años. Por cierto, voy a dejar tratarla de dejar hablar. Como vosotros mucho me habéis sugerido, la audiencia manda, el canal de Priseline es vuestro, participáis vosotros. Yo tengo otro, hicimos un vídeo con Tamara hace tiempo, al principio del canal. Ella habla cuatro idiomas, ¿no? Cuatro, sí. Hice un vídeo, lo aconsejo, está al principio de cómo aprender a hablar idiomas rápidamente o en un tiempo más o menos rápido. Lo hicimos con Tamara, ahí está. Y bueno, yo, yo te dejo con la audiencia, Tamar. Tú explicaré, ya os digo, cómo comen, encontrar comida barata en Madrid, pero Madrid, se podría aplicar a toda sí. España: ropa barata, vivienda barata y transporte barato. Y por cierto, antes de que se me olvide, el que quiera participar en el grupo de Telegram, de, eh, en Telegram se pone la aplicación de Telegram, porque es que en WhatsApp no cabe la gente, son máximo grupo de 200 personas. En Telegram podemos poner a 200.000, fijaros la diferencia. Pues ya os digo, lo, lo lleva Ilvin, David, que lo visteis en el vídeo de ayer, y otros administradores. Bueno, pues en Telegram buscad Prixliners. ¿Vale? Prixliners. Lo buscáis en Telegram y ahí os podéis unir. Pues nada, os dejo con Tamara un poquito: comida barata, ropa barata, vivienda barata y transporte barato. Vale. Vale, en el día de hoy vengo a contarles sobre uh, lugares baratos que hay en Madrid. Y lo trato de temas, uh, transporte barato, comida barata, ropa barata y vivienda barata. El primer tema, lo que me gustaría tratar, es eh, comida. En ¿Dónde Madrid, se encuentra comida barata? ¿no? En, en, y estoy ver, deseando sí, saberlo. En, sí, sí. en Madrid, como en cualquier uh, gran ciudad. Del mundo hay lugares baratas donde puedes encontrar la comida bastante buena y con unos precios bastante buenos. Así, por ejemplo, como 100 Montaditos es un lugar uh, donde puedes uh, encontrar uh, los montaditos, son uh, montaditos y son tapas uh, bastante baratas, uh, que varía, los precios varían de 2 a 3 euros y 50. Y hay también de, uh, descuentos, hay días, uh, por ejemplo, el miércoles y domingo, creo que hay, sí, hay unas promociones por un euro donde también puedes uh, comer una ensalada si quieres variar porque hay, a ver, es, este restaurante está enfocado en, uh, en unos montaditos que hay variedades. 100, sí, y está muy rico, 100 montaditos. Muy, el que no sepa lo que bien. es un montadito es un bocadillo sí, es pequeñito, bocadillo, ¿verdad? Sí, con... Es como tipo de tapas. Uh, a ver. Sí, está muy rico, no como bien. un bocadillo pequeñito. Sí, sí. Y, sí. Sí, sí, yo creo que... Sí. Sí, vale, sí. y hay también uh, unas variedades de ensaladas muy, muy ricas, con eso ya te quedas como llena y de verdad es muy bueno, me encanta. Estar ahí y, y se come barato, ¿no? Sí, sí. Vale. Bar barato y más o menos Barato ¿sabes? y como más, más o menos sano. Ver, sano relativo. Auto es, pero vale. vale pero tampoco so, es muy insano. ¿sano? Tampoco es un sí, burger. No, ensalado, king. Si, una sí. es si sabes escoger, y a ver. Mmm. Los, de, un segundo, la, los que estáis preguntando en el chat, ahora luego preguntamos, ¿vale? Dejamos que Tamara haga la exposición y luego pasamos no. a vuestras preguntas. Como se quedan aquí, por cierto, aprovecho, si os gusta el vídeo, ponerle un like. Y el que lo esté viendo y no esté suscrito, pues que se suscriba. Y así en los próximos vídeos le avisa la aplicación y en los likes puede participar. Vale. Puede seguir, Tamara. Sí. Ropa barata, ¿no? No, Ropa. no, no. Ah, ¿Cuál? Por, por ahora. Vale, vale. Comida, ahora más, que, com de, de, más, más comida. Más sí. comida. En segundo lugar uh, queda el tigre. El tigre es un uh, local que queda en Malasaña. Eh, es famoso por sus uh, abundantes raciones de, uh, de tapas. ¿Cómo se llama el y local que lo apunto? El tigre. El tigre, el tigre, sí. Sí. El tigre en es el bar barrio famoso. de Malasaña en Madrid. ¿no? Sí, vale. Es en Malasaña, vale. está cerca de Gran Vía. Sí. Y por una cerveza te dan un, unas tapas bastante, bastante grandes y como croquetas y patatas bravas y patata de, y tortillas de patata. El tercer lugar que me gusta a quien uh, está aficionado de comer una, una comida, por ejemplo, de marisco, es también uh, la campana, es, queda cerca de... es en pleno centro, en, en Plaza Mayor. Y ahí puedes coger un bocadillo con calamares y son bastante buenas por, por 13 euros. A ver, si, si queréis uh, un menú, pues conozco un lugar bastante, bastante bueno que queda también en Malasaña. Y se llama uh, Alinho Takeaway. Ahí sí puedes elegir el primero, el segundo, el tercero. El primero te dan uh, ensalada o cualquier uh, lo que pedís, uh, una quinoa o. Es bastante, es una comida bastante, bastante sana. Y te dan ahí también uh, una sopa, una sopa de sopa crema, y con berenjenas, con pollo curry, uh, y un zumito de un zumo, es como. Esto todo incluye en, en, en el precio. Es cuesta 6 algo. Es Veis por... que la dejo hablar, eh, es un compromiso. Sí. Muy, <risa> y, y bien, Tamara, último... muy bien Tamara, muy bien, Y por último, lo de restaurantes, lo que ahora estamos hablando de restaurantes, el último y lo que me gusta, el restaurante es pez, tortilla He descubierto hace poco y me encanta porque ahí hay, hay variedades de tortillas, tortillas de patata. Qué rica la tortilla de patata. Sí, y hay muchas variedades de verdad y pues son riquísimos y por buenos precios. Vale, ese, eso hablé de eso ropa. De comida de ser, barata, comida, ¿vale? Sí. Perfecto. Ahora que vamos, ahora a, hablar? vamos a hablar de ropa. Ropa, ropa barata, barata para conseguir en España, brillenes sí. Por cierto, que miraros el Instagram que acabamos de hacer ahora en, en, o sea, en Instagram, el directo en Instagram, que hay un chico muy majo de Brasil, Alfredo. Y os regala ropa. Dice que tiene un trailer de ropa que les ha llegado total. Que, que, que la quiera. Eh, está en el vídeo que está en Instagram. Lo veis ahora cuando acabemos, ¿vale? Está en Instagram, lo veis. El vídeo de Prisline. Alfredo os ofrece ropa y que esté en Madrid, ¿vale? Nos la regala. Perdóname, tamar. Sí, Chic, vale. con ropa económica. Uh, si te gusta la, la moda y te gustaría estar a la última y sin gastarte mucho dinero. Madrid te ofrece unas una oferta amplia de ropa barata y uh, puedes adquirir con toda toda prenda. En primer lugar uh, es Primark uh, en Primark, Primark puedes... tiene muy buena fama de ropa económica sí, sí. barata. Pero Yo alguna sí. vez me he comprado demás? ropa en sí. En Gran Vía están, no hay uno en grande, Gran Vía, ¿no? Sí. En Gran Vía hay uno no, grande, aunque hay Gran muchos, ¿no? Pero en Gran Vía sí, hay... sí, eso por el centro, en centro Madrid. Primark, un... ¿no? Primark, vale. Y puedes encontrar todo tipo de ropa para hombres, para mujeres, para los niños y para casa también para hogar. Hay, hay muy muy buenos, muy uh, buenas cosas por muy buenas buenos precios. Y uh, eso. en el segundo lugar uh, queda H&M tiene ropa para toda la familia y calidad es muy buena con muy buenos precios también uh, mm -hmm. y uh, son puedes encontrar grandes of ofertas también. Uh, el tercero Pinky queda Pinky es uh, ¿Cómo una se llama Pinky Pinky Pinky sí, con Pinky. P de pamplona, ¿no? Sí, p y Pinky Pinky, Pinky. vale vale es una tienda de ropa urbana donde encontrarás variedad uh, en calzados y uh, en accesorios. Y a un precio excelente también. Y por último, Mango, Mango Outlet. Uh, en esta tienda encontrarás uh, ropa, colecciones anteriores, por uh, unos precios también muy razonables. Perfecto. Y, y ahora hablamos de vivienda. Hemos hablado comer barato. Comer Ropa barata, barata y dónde encontrar vivienda, vivienda barata, sí. ah, díselo, a díselo. Hablando de vivienda, todos sabemos que el, el centro de Madrid es muy caro y si te alejas un poco del centro podrías encontrar uh, unos um, una, una habitación más, económica, ¿no? más económica, En sí. el centro caro, según nos alejamos sí, del centro, alejamos más, centro barato. más barato. Sí, porque por el centro es todo todo es muy caro y Curiosamente, los barrios más baratos no corresponden a los uh, distritos más baratos y viceversa. Y las viviendas más eh, lo más baratas uh, están uh, quedan en Villa Verde, Puente de Vallecas, usera Di cálvaro San Blas y Carambachel. A ver, repítelo porque nos están preguntando. Sí. Nos dice y... María Sida el nombre del restaurante era 100 Montaditos. 100 Montaditos. ¿Cuál más? Uh, el, el ¿Qué más? Es campana. que María Esclide nos dice que repitamos el nombre del restaurante. Ah, vale, vale. Uno. Dile el nombre ustedes, del restaurante y ya le, le repetimos lo de. Sí, espera. Si 100 100 montaditos, el tigre, tigre, la campana y take. Eh, la aliño, campana y take away, ¿no? Al niño, al take away. Sí. Al de take away. Y para vivir barato, la zona más barata de Madrid. y Villa Verde. Puente de Vallecas. Puente usera, de Vallecas. usera usera Usera. Tic, usera Vicálvaro, San Blas, Vicálvaro, San Blas y Carabanchel y Carabanchel. Lilina Tamara, habla cuatro idiomas. Ya veis que bien habla el, el español, castellano. Pues habla tres más. Hay un vídeo en el que ella os explica cómo hizo para aprenderlos rápidamente. Sí, ¿A hace, que sí? hace, mucho, sí. hace mucho, bueno, al principio del canal. No lo veáis. No lo... Y hay otro que me habéis regañado mucho porque no la dejé hablar. <risa> sí, ya veis que hoy me estoy tenía estoy una deuda el con ella. Dejar. Tenía Te una y no, ve, no ve, el de aprender idiomas rápidamente lo podéis ver, pero el otro no lo veáis, ¿eh? Que yo me arrepiento mucho, tenía poca experiencia y todavía me falta mucha. Perdóname, tan mal, sigue que tú, tú. Sí, a ver, eso, lo de viviendas o sea, es todo. Eso, eso es, lo, eso más es barato, lo más barato, ¿no? Más barato, sí. La, en, en Villaverde, sí, fuente de vallecas ya... Susera, vicálvaro sí. San Blas y Carabancheli. ¿Y Carabanchelli. cuánto sí. cuesta una vivienda, una ver, habitación, podía? por ejemplo? Díselo, sí. para que se sitúen. Es que más o Esto menos, vamos. Donde yo vivo, por ejemplo, es moracalas Ahí cuesta la vivienda puede costar de 300 hasta vale, 400, pero no, 400 hasta 400, 390 más o menos. Y ahí es donde pues, tú vives, pero hay más barato, ¿no? Por sí, 300, pero, no, no, barato, por 250, si muchísimo del centro. -O queda más o menos pero hay buen transporte, minutos. pero hay buen metro en eso, aquí en Madrid, hay buen transporte, sí, ¿no? Sí, sí, Ahora sí, hablamos sí, de del metro. precio del transporte. Dice que si viven gitanos oh. en esos barrios. No. No, no. No. no. Para nada. marlenis hernández para, para nada ahí tienes no a la yo vivo yo en, en Moradalas. tres años y medio en madrid viviendo no, como no vi estudiante no has visto gitano no, no. Pues marlenis es, está es respondida en bastante, directo bastante tranquilo y bastante pues me gusta para vivir es, es perfecto si no si nos gusta muy así no hay gitanos jaleo, jaleo, jaleo y pobres gitanos y que también son gente maja por sí. cierto porque tiene una fama yo no les veo no sé Marlene, vamos ver, aquí sí, está bienvenido sí, todo el planeta no, incluidos gitanos es incluidos españoles no. incluidos georgianos como sí. Tamara eso sí que hablen en el castellano porque si no no nos entendemos sí. pero ahí ya, ver, escucha ruso, sí ahora te, en, ruso no, en ruso no pero vamos que un también un día nos das una clase rápida a todos escucha que, que, que, que mara, mara ortiz mmm, únete al grupo de telegram os lo pongo luego en los comentarios que, que mira me dejé impresionado ayer david va muchas veces aquí al aeropuerto cuando viene uno de vosotros y os va a recibir por supuesto de forma totalmente gratuita me explicó david que es uno de los administradores del, del grupo de PRIXLINERS en telegram que vamos, que le encanta hacerlo y me dejó impresionado, la verdad. Porque dice que cuando uno de vosotros llegáis, las primeras horas son lo más importante. Y él muchas veces va a Barajas a recibirlos. A enseñarles un poco el plano de metro. Sí. Entonces, de verdad, muchas gracias a los administradores nuevamente. Entonces, Mara Ortiz, únete al grupo de Telegram, busca en Telegram PRIXLINERS y dilo ahí. ¿Vale? Y todo el que lo quiera hacer o todo el que vaya a venir. Que, que os vamos muchas veces a recibir al aeropuerto, me dejó impresionado David la dedicación, ¿vale? Y la de Irving también. De... Muchas gracias nuevamente. Perdóname, Tamara. Perdóname. Ya. Pues eso, lo que de viviendas es todo. El tema del transporte les preocupa mucho, porque ah, claro, si yo me cojo una vivienda más lejos del centro, porque es más barata, ¿cuánto me va a costar? Aunque la comunicación es muy buena que Me lo decía, la comunicación en Madrid es muy buena. Hay un metro, vamos, que te lleva muchas veces hasta los pueblos, ¿verdad? Pero, sí, ¿cuánto sí. cuesta, por ejemplo, un abono transporte para moverme yo por todo a Madrid ver. en todo el mes? Todo lo que yo quiera sí, moverme. A ver si tienes uh, hasta 25 años, si estás uh, entre. A ver, sí, sí si tienes en 25 años o 20 puedes adquirir hasta 22 años hasta 25 años hasta 25 años ¿no? un abono mensual de 20 euros Qué barato sí. o sea hasta, hasta 25, 25 años el que tenga hasta 25 años ¿Y? por 20 euros al mes tienes... espera que se lo repita que es importante Sí, sí. el que tenga menos de 25 años por 20 euros al mes se puede mover todo lo que quiera claro, las veces y, que y tienes quiera acceso en todos en todos lugares en metro autobús en, en, en Toledo, en en Toledo. Sí. lo malo sí, es en, cuando tienes más de 25 años ya, más sí, caro no si sí, tienes 26 Diesel. y más ya uh, tú puedes adquirir un abono que cuesta 55 creo que así algo así y, pero te permite este sábado te permite solo viajar en zona a zona a de madrid pero si quieres ir ya más un poquito más lejos en zona B 2 ya es, tienes que ya ir, varían los precios o sea, sí. resumiendo que hasta 25 años por 20 euros os podéis mover por madrid todas las veces que queráis y por los pueblos de madrid sí. en metro en autobús gratis vamos 20 euros al mes y ya está hasta los 25 años si sois más sí. de 25 años Ahí ya varía un poco más el precio del sí. transporte, tenerlo en cuenta. Uh -huh. es cierto, es vale, oye, eh, pues nada, pero hay dudas, por ejemplo, Marcelo, estás preguntando la visa para el 2020. No hay, no van a poner ninguna visa para el 2020, para ningún país. Que ahí hay una falsa información. Lo que van a poner es lo que se llama ETIAS. ETIAS, pero no entra en el 2020, lo han retrasado y hasta enero del 2021 no entra. Y no es una visa, es un. Es una autorización de viaje para viajar a Europa, es para que no entren delincuentes ni terroristas. Es una cosa que se saca por internet que vale unos 7 euros y te vale para dos años o hasta que te venza el pasaporte. Y se llama ETIAS, pero está todos tranquilos que hasta el 2021, hasta enero del 2021, no entra. ¿Vale? O sea, todo eso de que si me van a pedir visa en el 2020, fuera. Hasta el 2021. Y no es una visa. Buscarlo en internet. Se llama ETIAS. Eh, Vanessa, ¿tú quieres añadir cualquier cosa? que tú quieras añadir porque tú llevas aquí das clases no ahora estás dando clases sí, digo, clase, trabajos sí. qué trabajos les podría recomendar el que venga como estudiante algún oh, trabajo que les pudieras yo. tú recomendar sí si quieres si se te ocurre ver, alguno aunque... de sus, uh, habilidades, habilidades ah muy bien, muy buena muy mi, buena mi muy, muy buena respuesta efectivamente sí, es mi, mi primera carrera es como soy filóloga y puedo trabajar como profesora Profesora de inglés en este caso. Uh... Mira, por ejemplo, por ejemplo, Rosa Laura nos dice: soy salvadoreña de 56 años, 6 años, mi estudio es muy bajo, nos está diciendo ahora en el chat. Uh -huh. Dice: mi deseo es viajar a España, podría encontrar un trabajo digno. Nos dice Rosa Laura Machuca. Puedes, uh, ¿Puedes encontrar un trabajo en digno? Esfera, yo creo esfera. que sí, ¿no? Sí, el sí, tema sí. De, limpieza, de limpieza, cuidando personas cuidando mayores. mayores sí. Yo creo que perfectamente, sí, ¿verdad? Tibiera, también, Mi sí. opinión es que sí. sí. ¿Tu opinión cuál es? que También, ¿no? ¿Qué le dirías a Rosa Laura? ¿El qué? Que encontraría un trabajo, sí, ¿no? Claro, Aunque claro. tenga 56 sí, años. Y sería un trabajo sí. digno cuidar personas mayores en sí. residencias, en residencia particular. Uh -huh. Sí, ¿verdad? Ya ves que se porta muy bien. La audiencia de Priline, ya ves que ah, se porta ¿sí? muy bien, ¿no? Ahora sí. No veáis aquel vídeo, Prilines, no lo veáis. A ver, depende de, del público también. Depende, sí, claro, eh. Del público. Bueno, PrILINES, que escucha, que no, no me quiero enrollar mucho, ¿vale? Quiero haceros más vídeos que, que nada, que nos vamos a despedir, salvo que Tamara quiera añadir algo más. Todas las preguntas, mira, eh, luego os pongo el grupo de Telegram. Sí, vamos a usar Telegram, porque es que el WhatsApp se queda. Mira, en el WhatsApp solo caben 200 personas. Lo estuve ayer hablando con Ilvin y, y con David, y solo caben 200 personas, entonces es un follón. Entonces vamos a usar Telegram. El grupo de Telegram se llama Prixley y lo gestionáis vosotros mismos. Lo gestiona Ilvin, David y los otros administradores, ¿vale? Me parecieron personas excelentes. Y yo, les, eh, ellos lo, lo administran y ahí vais poniendo las preguntas, se van quedando, se quedan para siempre, se pueden luego buscar. mucho mejor que WhatsApp, ya sé que todos tenemos WhatsApp, pero bajarse Telegram es un momentito, yo me lo he bajado esta mañana. Y así pues los administradores pues lo pueden gestionar mejor, porque es que tiene un trabajo improbo, ¿vale? Entonces muchas de estas preguntas, yo me las voy a leer todas, las uso para hacer nuevos vídeos, pero muchas de estas preguntas, pues meteros en Telegram... El grupo se llama NERS. Luego lo pongo en los comentarios y las ponéis ahí y ya se van quedando para el que lo pregunta y para todos los demás. Y por cierto, que no se me olvide, quiero agradecer a todos los que me ayudéis a responder los comentarios en YouTube. Pero es que hoy me he encontrado y digo su nombre, Ana González. Ana González, muchas gracias a ti en concreto que me has respondido un montón de comentarios en YouTube me he puesto a responder esta mañana los comentarios que me hacéis aquí en youtube y me veo que Ana González la, la chica mmm, Una de vosotros pues ha hecho un montón de ha respondido muchas de vuestras preguntas muchas gracias Ana gonzález y por supuesto muchas gracias a todos los demás también que me ayudéis y también a los que preguntáis vale y a todos los que estáis ahora mismo en el chat muchas gracias ahora me lo leo todo y muchas gracias a los que veis luego el vídeo si os ha gustado por favor un like he tratado de interrumpir lo mínimo a tamara Luego ya vosotros juzgáis. Y el que le quiera estar siempre informado, que se suscriba, que siempre emitimos en directo, ¿vale? Y Tamara, si tú quieres despedirte de ellos o algo, darles alguna idea, sí, al que llegue, alguna idea que a ti se te ocurra darles antes de finalizar, el, el último Una minuto idea. es para ti. ¿Alguna idea de algo, de tu experiencia pues, aquí en Madrid? Lo que tú quieras, vamos. Pues buscan algo, a ver. Que el el lo que has dado o... es súper útil, lo que has dicho sí, es súper que... útil, vamos, pero digo alguna cosa así rápida, yo así rápido para pa comprar ropa nueva Primark, sí. si queréis que os regalen ropa, eh, Alfredo se acaba de conectar en el chat de Instagram, os ofrece un montón de ropa para el que la quiera, porque no la quieren tirar, la tienen ahí nueva, de un colegio, mm -hmm. no sé qué más nos ha contado, lo tenéis en el directo, que está en el canal de Prixline, en Instagram. Ese directo dura 24 horas, lo acabamos de hacer ahora. Pues el que esté en Madrid quiera ropa, Alfredo se la regala. Es un Prislines como vosotros, ¿vale? Y yo el resumen: eh, que me la quiero comprar, me iría a Primark, muy barata. Uh -huh. eh, otra conclusión que hemos sacado: para vivir barato, mmm, lo más alejado del centro, sí. vigilando un poco el tema del transporte. Uh -huh. Pero por 20 euros, otra cosa uh -huh. que hemos sacado: por 20 euros podemos movernos por todo Madrid siempre que tengamos menos de 25 claro, años. Claro. Si tenemos más, cambia un poquito sí. más el precio. ¿Hasta 25? Hasta 25, genial. Y, y lo hemos tratado todo y comer baratos pues el cien montaditos y el tigre vale pues nada tamara que muchas gracias, gracias Muy, a muchas gracias a todos los crilines nos vemos en el próximo vídeo chao chao amigos Hasta en la directo la de madrid chao chao